<coughs> Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a este video donde voy a hacer la segunda parte de este video de acá Que también de pantalla ¿Por qué? Porque me da la gana, ¿listo? Que chafa introducción Ok en este video vamos a continuar los modos de juego que quieren hacer. Por ejemplo, el modo desértico y el modo de jungle. jungle. Jungle. Jungla, pues. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el desierto. Quiero aclarar que no, ya he jugado este modo de aquí y me lo he pasado ¿no? a la primera. Pero no creo que tenga la misma suerte Ponemos checkpoint Listo Para los que no vieron el anterior video donde probé este juego Este modo de juego, este mapita eh, La idea principal es caer hasta el último piso que sería allá Sin morir Un pequeño resumen, eh Me morí Qué chafa Pero La idea es caer allá Sin morir no como ahorita que me morí. Y tienes que ir bajando por estos bloques para ir abajo y listo Y tienes que tener una idea Cómo Bajar Yo por ejemplo no tengo una, yo Sigo mi instinto No pasa nada se intenta de nuevo por allá miren es el camino pero le dije que ya me lo sé este mapa así que no es la misma impresión pero si sí me estoy muriendo y eso que me lo sé el mapa y esperamos cargar nuestra vida tres ricos doritos después les recomiendo ver ese vídeo para ver cómo, cómo más o menos la idea de, de estos mapas para que no te chipen y no sepan por qué hay que bajar y por qué hay diferentes bloques de colores. Dan diferente efecto positivo y negativo. Resumen. No, no, ya era ahí, ya era ahí, ya era ahí. No se baja, no. Sin miedo al éxito. Ahí está. ahí está, ahí está. ¿Tú qué? No morimos pero no pasa nada porque soy un mortal. ¡No, me morí! Uy, y Morota dijo que era el tipo ¿Tú que ibas acá? ¿Dónde era? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no, no! no. Otra vez No puedo caer bien ¿Tú qué? ¿Dónde ahora dónde caigo? Allá Ok, acá, acá, acá, allá Acá es la salida Acá es mi salvación. Vamos por acá. Casi me muero. Ahora esperemos que recargue nuestra vida. Lo recargamos por completo, pero igual. Me vale, yo voy a seguir. Aquí fue donde morí, pero no voy Medio corazón. Medio corazón. Casi me muero por mi estupidez. A ver. Tenemos dos alternativas. Ir por acá o seguir yendo por este camino que la verdad este lo veo más seguro porque el negro no me da buena... buena espina pero como soy creador de contenido y necesito llegar voy a hacerlo, ¿por qué? porque porque soy adicto al extremo casi me muero, pero como falta poquito voy a esperar que recargue mi vida vamos a llegar, ya vamos a llegar no, ya no tengo que esperar que recargue mi vida pude haber muerto por eso pero lo logramos así que listo ahora vamos al modo de jungla ¿Dónde estamos? ok vamos al modo de jungla es mi primera vez que juego el modo de jungla así que muy no probable que no sepa jugar pero digo lo vamos a hacer no mi pollo ok regenerar toda mi vida ¿Dónde estamos? Ok, primero ponemos checkpoint. Eh tengo náusea. ¿Por qué? ¿Y ahora como voy a pasar y tengo náusea. Casi me. casi me muero. Tengo miedo de morir. Creo que por aquí ya es para. No, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Esperemos, esperemos. Oh que okay, ya sé por dónde tengo que ir por allá. Así que el video será muy cortito, supongo. Necesito regenerar mi vida, si no me voy a morir. O también por aquí creo que se puede ir. Pero este más seguro y este menos seguro. No, no tengo. no tengo suficiente pollo así o si tendré que morir. No, no tengo suficiente pollo Y tengo una hambre ah. Confía en mí, confía en mí no no, no, no, no Este es el camino, por favor, no quiero morirme Tengo que conseguir pollos Pollo frito Déjame subir No puedo subir, ¿y ahora qué hago? Tendré que bajar. Pero recarguemos nuestra vida. Saben, este pollo no lo voy a usar ahorita. Por ahora no lo voy a usar. Voy a seguir bajando. Seguir bajando. Y aquí me lo voy a comer. Porque tengo la más mínima de vida. Y ya estamos llegando. Espero no morirme. Nee, no creo morirme. No creo que me vaya a morir. Yo estoy seguro que no moriré. Tres ricos doritos después. Ya estamos en crisis porque ya no tengo comida. Y tengo muy poquita vida. Y me estoy arriesgando para no morirme. ¡Lo logramos! Caca, a poquita de vida Yeah, y eso que ni conozco el mapa A ver, creo probar Otro modo de juego Porque creo que va a ser muy corto el video Si solo hago eso Bueno, también es mejor para mí Para no editar mucho No, no hay más modo de juego Esto ya lo probé en el anterior video Acá les dejo una tarjetita para que lo vean Ya lo probé, gente No puedo, no puedo jugarlos ¿Qué esto? ¿Un botón? ¿Eh? Mira que hay un modo de juego, pero... ¿Y cómo rayos voy a poder llegar? No puedo, hay... ¿Hay Barrier Blocks Decímelo ¡DECIME! ¿Cómo pasar allá la maldita? No puedo gente, no puedo Vamos a explorar un poquito el mapa. ¿Qué pasó, Yamita? Se llama Lam Lamunta. Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam me Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam y tengo náusea. Y me lo paso con náusea. ¿Vos se, te imaginas? ¡Ah! Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero no hayan disfrutado. Y... Perdón si fue un poco corto, pero... Ya me ya estoy mejorando en el parkour. Y... Está bien. <ríe> está bien que yo mejore. O bien espero les haya gustado el video. No olviden seguirme en Twitch en mi segundo canal. Y nos vemos en un próximo video. chao